un millón de tardes para los que están en Europa que nos ven en esta hora allá en Europa son las 5 las 3 de la tarde creo no como las 3 de la tarde 4 de la tarde algo así eh, en este momento eh, y le damos la bienvenida a todos eh, les saludamos desde barranquilla eh, Puerta de Oro de Colombia, le estamos saludando a todos, estamos en vivo y en directo para todas las naciones, eh, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí, que por su gracia podemos nosotros eh, estar en pie aquí delante de ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Eh, espero que eh, disfruten, que saquen el tiempo y que estén con nosotros aquí eh, siendo bendecidos con lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Bueno, un saludo para todos los que están en las diferentes redes sociales, que están en YouTube, los que están en Facebook, los que están en Twitch, los que están en Twitter. Eh, para todos ustedes, un abrazo fuerte y bienvenidos, bienvenidos aquí a, eh, eh, a nuestro programa del día de hoy. pequeño saludo para algunos que están por aquí, allá en Morelia, México. Le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Vamos a saludar a algunos de otros países que están por aquí. Eh, saludamos a Alejandra Solís, allá en Puebla. Un saludo para usted y para el hermano César, allá les enviamos un saludo muy especial, eh, por aquí está Evelyn Landaverde, está colocando aquí un sueño, pero hoy no es interpretación de sueños, hoy estamos hablando es de lo que es el discernimiento, perdón, de lo que es el misterio de los sueños, no estamos en interpretación de sueños, pero aquí está Angélica, también de México. Eh, saludamos también a Mariano Céspedes. Ahí está, con eh, la camiseta de Argentina. Por ahí estaba ayer en el obelisco. Lo vimos por ahí en el obelisco, brincando y saltando a nuestro hermano Mariano contentísimo porque Argentina llegó a la final. Saludamos a Concepción Severiano, que el Señor le bendiga grandemente. Eh, saludamos a Mariela Silva de Argentina, que nos bendice con sus ofrendas. Gracias, mi hermana Mariela, que Dios te bendiga mucho gracias también por tus bendiciones y por tus oraciones eh, saludamos a Marían Cortés en Costa Rica y así todos todos los que están eh, sintonizados con nosotros en esta hora de la mañana Le damos gracias al Señor por sus vidas estamos acá, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿Cuál es? Eh, estamos hablando, en estos días, estamos hablando de el misterio de los sueños. Ese es el tema que estamos desarrollando, ya que de es la tercera parte que estamos hablando del misterio de los sueños. Y en especial, hoy... Eh, Estamos hablando de lo que es el discernimiento, o sea, eh, los sueños de discernimiento de espíritu que el Señor nos da para poder nosotros entender su mensaje. Estuvimos hablando la última vez, en la segunda parte, estuvimos hablando de esto, de los sueños de discernimiento y estuvimos eh, eh, profundizando, en lo que tiene que ver con la mitología o historia de cada espíritu y que cada espíritu está enmarcado hacia esa historia. Esa historia los enmarca. No solamente muestra sus fortalezas, sino que también esas historias muestran sus debilidades. Estuve leyendo un mensaje de una hermana que me envió. Eh, eh, acerca de, de el espíritu de, de Hexabel. Hexabel, ustedes saben que su historia está en la Biblia. Eh, Hexabel es un espíritu de, de control, una mujer que controlaba al esposo. Eh, también la Biblia habla del espíritu de Hexabel en Apocalipsis, que es un espíritu profético falso y de seducción, porque esta mujer fue la que comenzó en la Biblia con esto de eh, el antimonio en los ojos y estas cosas. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que Dios destruyó a este espíritu o a esta mujer? Y dice que los perros eh, le comieron en la plaza. Eh, los los, los perros cayeron y comían a esta, a esta mujer, a Exabel. Eh, y, y la hermana que me escribía me decía, o sea, que esa historia enmarca al espíritu de Exabel, que cuando uno lo va a enfrentar, lo debe enfrentar con perros. Así es, así es. Nuestro Dios, hay espíritu que los enfrentaba con abejas y abejas le perseguían eh, Él enviaba abejas que perseguían, avispas que perseguían algunos espíritus. Eh, así también el caso de Hexabel, que en la Biblia aparecen perros atacando a este eh, espíritu de Hexabel. Entonces la historia muestra su fortaleza, pero también muestra que la debilidad del espíritu de Hexabel son los perros. Esto para que ustedes tengan una idea cómo el Señor allá en, en, en Génesis eh, cómo mostró que Satanás su debilidad y la espada en la cabeza. Porque el Señor dijo que le herirá en la cabeza. Entonces eh, eh, estamos hablando de, de eso, de las historias de cada espíritu. Detrás de cada espíritu hay una historia. <coughs> Y el conocer de esas historias te da un bagaje como guerrero espiritual. Eh, algunos hermanos no dan crédito a estas historias o caminos que tiene cada espíritu. Y entonces, por esa razón, a veces se pierde mucho conocimiento con respecto a esto. Hoy vamos a hablar de otra cosa eh, dentro de lo que es el origen de los sueños, y estamos hablando de los sueños de discernimiento, que son, es algo muy amplio, es algo eh, eh, que hay mucho para aprender en lo que tiene que ver con los sueños de discernimiento. Muchas cosas que aprender aquí. Hoy vamos a estar hablando de eso, eh, quiero que usted esté muy atento de lo que vamos a hablar, usted esté allí eh, percibiendo todo lo que vamos a hablar, porque yo sé que Dios va a traer mucha revelación a su vida. Yo sé que Dios va a hablar mucho a su vida, se le van a abrir los ojos, va a entender muchas cosas eh, a raíz de lo que vamos a hablar. Hoy es una charla, una charla, una hora de charla hablando aquí contigo. Mi querida hermana, mi querido hermano, tú que estás allí sentado, eh, pendiente del programa, vamos a charlar, vamos a dialogar un rato con respecto a esto para que el, el, el don de sabiduría se, se active en ti, para que el don de sabiduría se fortalezca en ti y, y, y se te abra el entendimiento para poder eh, interpretar los sueños que a muchos de nosotros nos, nos llegan. <coughs> Mire, eh, nuestro Dios, escuche bien, nuestro Dios eh, conoce, respeta la, la, digamos que la estructura del reino de las tinieblas y el como te dijera, la forma como está organizado el mundo de las tinieblas eh, el mundo de las tinieblas fue organizado por Satanás y sus siete príncipes puesto que cada príncipe tiene un área eh, de las siete principales áreas del reino de las tinieblas y cada uno aporta de lo suyo y eso hizo que el reino de las tinieblas se estructurara en medio de leyes y de cosas que es necesario que usted conozca en el mundo espiritual para que usted pueda saber interpretar. Un ejemplo. Eh, en el reino de las tinieblas existen colores en el reino de las tinieblas. Oye, esto no estoy hablando de la Biblia no estoy hablando de esto porque la Biblia tiene eh, una estructura de colores y eh, el reino de las tinieblas tiene otra estructura de colores cuadrada por ellos. Entonces Dios cuando nos va a hablar de cosas del reino de las tinieblas nos muestra los códigos de ellos. Pero cuando Dios va a hablar con respecto a nosotros... Entonces nos habla de los colores del Señor, que son muy distintos. Fíjate cómo es esto, cómo, cómo esto te puede traer alguna confusión, porque por ejemplo, un ejemplo, en Apocalipsis habla de caballos, de jinetes, ¿verdad? Habla de jinete blanco, jinete amarillo, jinetes negros. Eh, y cada jinete según el color eh, tiene una una peculiaridad en especial eh, a ver si, si, si me hago entender a ver si eh, a ver si, si a ver si yo te explico por ejemplo en Apocalipsis 6, 8... Eh, Apocalipsis 68 habla de el caballo amarillo. Entonces uno dice, ah bueno, el caballo amarillo pues quiere decir enfermedad, porque en el reino de las tinieblas el amarillo es enfermedad. Pero fíjate que en el reino de las tinieblas el amarillo es enfermedad. Pero en el reino de Dios y en la palabra de Dios el amarillo no es enfermedad, el amarillo es muerte. Fíjate tú. Y el color negro en el reino de las tinieblas es muerte. Pero en el reino de los cielos la muerte es amarillo. Entonces, eso te puede traer confusión. Yo te voy a explicar aquí, mire. Eh, eh, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 6, 8. Déjame y te muestro aquí algo. Para que tú entiendas un poquito que, que a veces las cosas hay que saber cómo, cómo interpretarlas. Esto no es eh, eh, a la ligera que se hacen las cosas. Tiene que haber, tiene que haber un... un, un eh, por ejemplo, Apocalipsis 6.8 dice, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Entonces, aquí eh, está Dios diciendo que en su reino el color amarillo para él es muerte. ¿verdad? Pero, pero, el color amarillo eh, en el reino de las tinieblas es enfermedad. Eh, el amarillo es enfermedad en las tinieblas. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? Que al momento de tú tener sueños, tú, tú tienes que tener mucho cuidado para uno poder saber de dónde viene. O sea, nuestro Dios, nuestro Dios para apercibirnos de ataques, de cosas que nos están enviando. Él utiliza los códigos del reino de las tinieblas para que tú sepas qué cosas te están enviando del reino de las tinieblas. Por ejemplo, eh, el amarillo es enfermedad y el negro es muerte. El, el, el color negro es muerte. ¿Ya es? El color negro. El color negro es muerte y el color amarillo es enfermedad en el reino de las tinieblas. Escucha esto. Entonces, el Señor, para poderte advertir a ti que te están haciendo una brujería de enfermedad, Él te va a mostrar un demonio de enfermedad. Ahora, ¿pero cómo me lo muestra? Un demonio, tú sabes que los demonios toman forma de animales. Te puede presentar un gato amarillo, te puede presentar un perro amarillo y se ve demacrado, o sea, se ve enfermo, el color amarillo. Entonces, eh, te puede mostrar un caballo amarillo, te puede mostrar un, una rata, un ratón amarillo una serpiente amarilla. Entonces, esos colores en el reino de las tinieblas significan enfermedad. Entonces, Dios respeta esos códigos que tienen en el reino de las tinieblas. Entonces, una persona que, que, que no entiende de esto, que son, la mayoría de personas religiosas son tercas, entonces el, el religioso que es terco te va a decir, en la Biblia no dice que el amarillo es enfermedad, dice que es muerte y yo me ciño por la palabra y lo que diga la palabra entonces eh, eh, eh, no entendemos a veces el Espíritu Santo como habla no lo entendemos, entonces el Espíritu Santo cuando te va a advertir, porque los sueños de discernimiento los da el Espíritu Santo Él utiliza son los códigos de acá del reino de las tinieblas para hacerte entender, por eso tú tienes que ser flexible y tratar de conocer un poco más, profundizar un poco más de cómo trabaja el reino de la Atención. Un ejemplo. Un ejemplo. Los espíritus de alto rango. Los espíritus de alto rango. Por ejemplo, Satanás eh, y sus siete príncipes. Lo que es Baphomet, lo que es eh, Asmodeo, lo que es... Eh, todos esos espíritus de alto rango, esos espíritus son espíritus negros, negros. Entre más alto es el rango, más oscuro es su color. Entonces, eh, por eso el negro representa mucho la muerte. ¿Por qué? Porque, porque esos espíritus, esos espíritus eh, de alto rango, para, para que lo puedan lo puedan eh, eh, invocar tienen que colocar tienen que colocar eh, velas negras eh, para esos espíritus para poderlos invocar tienen que poner velas negras para que ellos puedan bajar eh, Satanás es uno de ellos y todos sus siete príncipes la muerte eh, y, y todos esos más eh, eh, de alto rango, todos ellos necesitan velas negras para poder bajar. Porque ese es el color de ellos. Ese es el color en el reino de las tinieblas. Entonces, cuando Dios te muestra ese color, es por algo. Entonces, la, la, por ejemplo, la brujería, la brujería o el ocultismo está organizado por colores. Entonces el rojo, el rojo en la brujería tiene un significado que es eh, eh, la brujería del amor. Eh, la brujería del amor es el color rojo. Entonces cuando tú tienes sueños con esos colores eh, uno no puede decir en la Biblia yo no veo que Dios hable de color rojo eh, diciendo que es amor y eso. Es que Dios no está hablando de colores bíblicos. está hablando de la forma como está organizado el reino de las tinieblas y los códigos que tienen dentro de la brujería. La brujería roja que es la brujería del amor. Entonces soñé eh, en el día de, de ayer, por ejemplo, que estábamos interpretando sueños, eh, una hermana dice, yo soñé que mi exnovio tenía una manilla de color rojo y que la mujer con la que él anda tenía manillas negras y una roja. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta mujer anda metida en brujería, que son las manillas negras, y le está haciendo una brujería de amarre, que es la brujería del amor, porque ella tiene la manilla roja y él también tiene la manilla roja. Entonces, el, el, el discernimiento eh, eh, no se te aparta de cómo está organizada organizado el reino de las tinieblas. Otro ejemplo. <coughs> Otro ejemplo que te voy a dar. Eh, los, los espíritus de alto rango, o los espíritus negros de alto rango, como Satanás... Bafomet, La Muerte, Amodeo, Belzegú, eh, Astoret y todos esos espíritus eh, que ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones, esos espíritus son negros y esos espíritus necesitan, necesitan eh, portales para poder moverse en el mundo espiritual debido a su, a su, a su energía debido a su vibración, que es una vibración muy alta, muy fuerte. O sea, los espíritus sencillos, hay espíritus eh, de agua, hay espíritus de aire, hay espíritus de fuego, y se mueven tranquilamente eh, eh, en el universo. Pero hay unos espíritus que por su vibración, por ser tan fuerte, no pueden moverse con libertad. Entonces ellos necesitan portales, portales, o sea, todos estos espíritus de alto rango necesitan portales. Eh, el portal de ellos son las, la, las estrellas de cinco puntas. Eh, eh, esos son los portales. Las estrellas de cinco puntas son los portales de los espíritus de alto rango. O sea, los espíritus de la wicca, los espíritus del de satanismo, eh, los espíritus de las logias, esas logias eh, privadas, esas logias que andan escondidas, eh, esos espíritus negros con los cuales ellos trabajan, esos espíritus obligatoriamente necesitan de las estrellas de cinco puntas para ellos poder moverse. Satanás necesita de las estrellas de cinco puntas. La muerte necesita las estrellas de cinco puntas, o sea, obligatoriamente. ¿Por qué? O sea, la estrella de cinco puntas es la que le prepara el camino a los espíritus para poder llegar a cierto lugar. Eh, por ejemplo, si un espíritu quiere entrar eh, a tu casa. Eh, eh, el brujo hace el altar, pero colo le coloca la estrella de cinco puntas para que él pueda llegar allá. Porque por su energía no puede andar libremente. Entonces, eh, él utiliza esa estrella de cinco puntas para poder llegar a ese lugar. O sea, la estrella de cinco puntas es la que le hace el túnel en el mundo espiritual por donde él se desplaza. Entonces... Tú estás soñando y sueñas con una estrella de cinco puntas. Eh, eh, Eso que me da a entender a mí que tú estás siendo atacado con un espíritu de alto, de espíritu fuerte, de espíritu terrible, de gran poder que, que que solamente se pueden enfrentar con ángeles príncipes, lo único para poderlo eh, enfrentar. El soñar con velas negras. También quiere decir eso. Eh, otra cosa. <coughs> otra cosa. Estos espíritus de alto rango son espíritus que eh, eh, se alimentan de sangre. O sea, beben sangre. Eh, los espíritus de bajo rango eh, se alimentan o beben eh, licor licor, unos beben whisky o sea los espíritus escandinavos eh, beben whisky los espíritus africanos beben ron eh, eh, y así sucesivamente eh, eh, y hay unos que beben vino entonces eh, eh, estos espíritus se alimentan del licor y los brujos en sus altares para que ellos puedan llegar y eso le colocan su botella de, de licor, su botella de, de cosas. Pero a los espíritus de alto rango le tienen que colocar es recipientes con sangre para que ellos puedan bajar y alimentarse. Entonces tú tienes sueño con estrella de cinco puntas, con, mm. con, con velas negras, mm. con sangre, con recipientes con sangre. O sea, ya eso me da a entender a mí que el ataque contra ti es un ataque de alto rango para que tú puedas diferenciar un ataque de otro. Porque hay hermanos que son muy paranoicos y a veces está siendo atacado por un espíritu sencillito y dicen, me está atacando un principado. Y resulta que es un espíritu pequeñito allí que eso con... con con una mala mirada ya se va para el infierno, ya se va para la vida. Pero a veces la gente, porque Porque no alcanzan a entender estos puntos y estas cosas. Eh, entonces, en, el, en, el, en, en los sueños se respetan mucho los colores, los colores. Eh, en, la, en, en el mundo espiritual, el verde es el color de la adivinación, de la suerte y todas estas cosas. Y cuando tú eh, tienes un sueño con una serpiente verde, pues la serpiente verde está relacionada con la adivinación, con las cartas, con todo eso. Y que generalmente esa área es dominada por un espíritu llamado pitón, que es el espíritu de la adivinación. Y ese es un espíritu verde, verde. ¿Okay? Entonces usted no puede decir, soña con un color verde, eso debe ser enfermedad, ¿no? O sea, usted no puede eh, desubicarse en esa parte. Bueno, eso con algunas cosas de esto. Eh, en el mundo espiritual, voy a decirle algunos códigos para que usted eh, pueda interpretar algunos sueños. Por ejemplo, eh, la ruina, la ruina, eh, en los trabajos de ruina se necesita utilizar el excremento, porque el excremento tipifica lo peor, significa eh, significa escasez total y destrucción total. Eh, ¿Cómo así? O sea, no, no, no te lo puedo expresar aquí en público. No te lo puedo expresar aquí en público, pero. Pero decirle a una persona que quede vuelta excremento, que quede totalmente destruido, que la persona quede comiendo excremento, que la persona quede arruinada totalmente, que no tenga nada que comer, por decirte algo. Entonces, eso, ese, esas cosas en el mundo espiritual tienen vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con ruina, cuando te están trabajando con ruina, cuando te tienen una maldición de ruina, cuando eh, te están haciendo un trabajo fuerte de ruina, vas a soñar con excremento. Vas a ver excremento por todos lados. Vas a ver excremento eh, en el baño, excremento lo pisa, sucio de excremento, comiendo excremento. ¿Vas, vas a soñar con excremento por todos lados. Ahora, ¿qué significa eso, Pastor? El, el soñar con excremento. Eso quiere decir que eh, eh, viene un evento que te va a traer mucho, mucha destrucción económica. O sea, eh, previo a un ataque económico, te va a venir los sueños con excremento. O sea, entonces, estas son cosas que tienes que, que, que analizarlas un poco. ¿Cómo Dios trabaja con esto? ¿Cómo Dios trabaja con esto? Eh, de, de, de los códigos del mundo espiritual y cómo Dios diferencia los códigos espirituales del reino de las tinieblas y los códigos espirituales del reino de los cielos, que son dos cosas muy distintas. Pero igual Dios te la va a mostrar. Eh, y así. Eh, sucesivamente, ¿no? Entonces, según las cosas, según las cosas que, que, que estén colocando a nombre tuyo, según las cosas que están realizando en el altar a nombre tuyo, así van a soñar. Son sueños de discernimiento. Un ejemplo. Un ejemplo. Hay unos espíritus, que eh, o sea todos los espíritus piden ofrendas todos los espíritus piden ofrendas eh, ejemplo eh, José Gregorio le gustan las ofrendas de flores eh, y las flores tienen que ser de color blanco o en su defecto color amarillo eh, la Virgen de las Mercedes, por ejemplo, eh, es un espíritu que le gusta las ofrendas de flores amarillas, por decir algo. Eh, y ya tú sabes que a esos espíritus les gusta mucho el trago, o sea, el ron. Entonces piden mucho eh, que tengan ofrendas de licor en, en sus altares. Hay otros espíritus que les gusta mucho las frutas. Eh, por ejemplo, los espíritus eh, de la santería cubana. Les gusta mucho el coco y les gustan mucho los caracoles. Eh, eh, es como, como una identificación, es como una identificación. O sea, el soñar con caracoles, o sea, caracoles, no caracoles que caminan, sino ese caracolito que ya está seco, el soñar con caracoles, eso es evidencia. Para mí es una evidencia que el trabajo que están haciendo a la persona es un trabajo de santería cubana, por decir algo. Porque ese es, en el mundo espiritual, la santería cubana se simboliza con eh, caracoles. Entonces, ¿y cómo usted sabe eso? O sea, el, el, el mundo espiritual tiene su código. Tiene sus códigos. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Eh, hay unos espíritus que le gusta la carne. Carne. Por ejemplo, a la muerte le gustan las ofrendas de carne de cerdo fíjate tú cómo son las cosas eh, eh, lo, los, los hijos de la muerte o santeros de la muerte o sacerdotes de la muerte eh, dentro de sus ofrendas colocan mucho la, la carne de cerdo y a, la, y a la santa muerta le gustan mucho las manzanas manzanas o sea, eh, eh, fíjate tú frutas, manzanas carne la de cerdo entonces tú me dices a mí soñé con mucha carne de cerdo carne bastante y manzanas, ¿eso qué será? ya, ya yo sé qué es ahora, ¿por qué yo sé qué es? hombre, porque en el mundo espiritual ya yo sé cómo es que funciona esto eh, eh a ver si, si, si, si usted me puede entender un poco lo que yo estoy hablando. Eh, déjame, te, te puso aquí un momentico un ejemplo. Te voy a buscar un ejemplo, ya que estamos aquí charlando usted y yo. Eh, te voy a mostrar un ejemplo aquí. Eh, para que tú veas un poquito... ¿Cómo es esto? Si tú, si tú observas aquí, observas un poquito aquí, te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas esto cómo es. Y tú vas, como te digo, la, la idea es que, es que a ti se te revelen... Eh, se te revelen muchas cosas y que tú puedas entender muchas cosas porque tú puedes estar tirando ideas raras allí que, que realmente no son cosas que no existen eh, me voy a, a, a cambiar de cámara para poder vamos a utilizar la cámara 2 para, para poder yo pues eh, mostrarte aquí un poquito entonces, disculpen si me ruedo un poco, pero es para que ustedes vean. Aquí está un altar de la muerte, por ejemplo. Y usted va a ver aquí la manzana ahí en el altar. Usted la va a ver ahí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es que, es que a este espíritu le encantan las manzanas y le encanta la carne de cerdo. Y esto. Entonces tú vienes y, y, y, y sueña y tú dices, hombre, yo no sé por qué soñé con eso. Y, y, y resulta que, que nosotros sí sabemos por qué soñaste con eso, ¿no? Vamos otra vez a, a, a, a ubicarnos eh, eh, en la otra cámara para poder centrarme acá. Ok, perfecto. Entonces es para darte más o menos una idea, ¿no? Cómo a estos espíritus de la muerte eh, le colocan eh, las ofrendas cada espíritu tiene una ofrenda entonces en los sueños uno identifica qué espíritu es según la ofrenda que le estén colocando o sea uno identifica qué espíritu es dependiendo de qué ofrenda le están colocando eh, otro, otro ejemplo que te voy a colocar aquí son cosas que yo nunca he hablado. Cosas que nunca he hablado y que de pronto, pues, eh, necesit necesitamos que ustedes también lo sepan. Ustedes también conozcan y sepan de esto para que usted se usted, como le digo, se le va a abrir el entendimiento. Se le va a abrir el entendimiento y va a captar muchas cosas que de pronto usted no la entendía antes ok bueno eh, vamos a ver aquí un momentico para mostrarle otra cosa aquí quiero mostrarle un poquito más eh, eh, amplio poquito más amplio esto aquí. Mire, aquí está un altar de la muerte y observe las ofrendas. Mire las manzanas que están ahí. Hay manzanas amarillas, hay manzanas rojas, pueden haber manzanas verdes, en fin. Eh, pero a este espíritu le encantan las manzanas. Entonces, si usted me dice a mi pastor, estoy soñando mucho con, con, con, con manzanas. Este ya yo sé por dónde va el asunto. Lo que tiene que ver con el origen es de los sueños que estamos hablando. El origen de los sueños que estamos hablando. Eh, la carne de cerdo. Estoy soñando con carne de cerdo y carne, carne, carne, carne. Eh, es posible que usted esté siendo atacado con este espíritu. Usted me dice, he soñado mucho con cocos y cocos y cocos y frutas y cocos esas son ofrendas que utilizan allá en la santería. Otro ejemplo, ¿no? Y ya le dije sobre las flores, los colores de las flores, cada espíritu, qué color. Eh, eh, cada espíritu tiene un color predominante, que también esas cosas tenemos nosotros que tenerlas en cuenta. Eh, yo recuerdo en una ocasión que me, me decía una hermana que soñaba mucho con el color azul decía que su habitación estaba azul toda la habitación de color azul y todos los elementos de color azul que porque ella soñaba tanto con ese azul entonces yo le decía que estaba siendo atacada con Yemayá, y dice pero cómo así que usted, cómo así usted cómo sabe que yo estoy atacada con Yemayá, porque es que Yemayá es el único espíritu de color azul. Y es el único espíritu que todo lo que está a su alrededor es azul. Y que si hacen una caja, una caja, o sea, una caja para enterrar algo, hacen una caja. Y la caja con que hacen eso es azul. Y ahí meten las fotos, meten y lo entierran. Entonces la hermana me decía. Este, Yo sueño mucho con ese color azul. ¿Eso qué será? ¿Qué será? Eh, eh, ese es el espíritu de Yemayá. Ese es el espíritu de Yemayá. Que te están trabajando con Yemayá porque Yemayá eh, eh, tiene ese, es su, su color predilecto. Ese es el azul. Eh, ese es el color de Yemayá. O lo que llaman la Virgen de Regla, que es el color de ella. Eh, bueno, voy a, a, a mostrártelo un poquito. Como, como te dije, como te dije, eh, no es únicamente nosotros, eh, a veces no, no basta únicamente con, con, con leer la Biblia. A veces eh, a veces nos toca a nosotros estudiar analizar investigar muchas cosas investigar muchas cosas eh, te voy a colocar aquí un ejemplo que la este yamaya o la virgen de regla que está en el medio y las ollas tienen que ser azules los recipientes tienen que ser azules la tela tiene que ser azul todo tiene que ser azul porque ese es el color de ella ese es el color de ella. Entonces, era para explicarte esto. Era para explicarte esto. Para que tú lo entendieras un poco. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces aquí en esto. Seguimos hablando. Estamos hablando hoy. Estamos charlando porque a veces... A veces nosotros desconocemos todas estas cosas de lo que es el discernimiento eh, ¿y quién muestra eso? eso lo está mostrando el Espíritu Santo lo muestra el Espíritu Santo te lo muestra a ti eh, otro ejemplo que quería hablarles eh, a muchas personas se le aparece Satanás en los sueños se le puede aparecer de manera directa Satanás se le puede aparecer como un hombre hermoso, elegante, porque él también se presenta así, con mucho dinero. Se presenta también como un macho cabrío, se presenta como un dragón. Eh, se te puede presentar de cualquier forma. Es más, te puede hablar y decirte este, eh, te voy a matar, en seis meses estarás muerto. Te puede decir Satanás en el sueño. Entonces, la gente piensa o he escuchado algunos cristianos decir que esos son sueños del diablo. Y, y algunos pastores dicen hay sueños que son del diablo y hay sueños que son de Dios. ¿No es sea, cierto? ¿cómo que yo voy a tener sueños del diablo? eso no son sueños del diablo o sea, el Espíritu Santo me está mostrando a través de un sueño las intenciones que tiene Satanás para conmigo o sea, no es que el sueño es de Satanás no, el Espíritu Santo es el que me lo está mostrando a través del discernimiento para que sepa qué es lo que le está intentando hacerme pero ese sueño no es de Satanás el sueño es el Espíritu Santo mostrando. Entonces, a veces la, la, la falta de capacitación en esto nos hace hablar sandeces, eh, nos hace hablar basura, eh, por la falta de conocimiento de esto. Y que, y que por eso hoy quería esta charla con ustedes para que tú mires el origen de algunos sueños, eh, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, nosotros en este ministerio tenemos combates constantes con Satanás de una u otra manera, porque nosotros viajamos mucho, cada vez que vamos a ir a un país eso es una lucha, porque siempre comienza, comienza a hablar que para allá no va, que se para allá mío yo voy a cerrar todo y comienza una, una, una cantidad de cosas, una batalla cada vez que nosotros vamos a entrar en un país nuevo. Eh, eh, ya los países que hemos ido ya hemos batallado y ya tenemos entrada y ya pues ya, es como quien dice, ya perdí el año, ya este no cogió miedo y este se vino. Bueno, en una ocasión me muestra el Señor, yo iba a viajar, no sé, no recuerdo a qué país era, que iba a viajar, eh, y veo a Satanás eh, como un dragón. Y su cola, ¿no? La cola del dragón así. Pero veo en la cola del dragón una lanza que le tenía atravesada la cola y atravesaba la tierra. Y él trataba de como de zafarse de, ese, de, de eso, pero no podía, no podía. Yo estaba orando al Señor en esos días porque iba a viajar para que Dios me guardara, para que Dios abriera puertas, para que Dios eh, guardara el viaje y todas estas cosas que uno hace siempre de ponerse en las manos del Señor para que el Señor lo guarde a uno cuando uno va a viajar, a hacer campañas de liberación, de salida y de conversión en otros lugares. Y sabemos nosotros que ese canal lo que más le duele es que le quiten un alma. Entonces, yo tuve ese, esa visión y yo me no puse a orar al Señor que, que quería decir esa visión. O sea, vi a Satanás así. Eh, señor, ¿será que tú tienes a Satanás atravesado así? Dice, yo no tengo a ningún Satanás atravesado. Yo lo que te quiero dar a entender es que estés tranquilo, que yo lo, yo, lo, yo lo detengo. Yo lo tengo detenido para que no te persiga, para que no te busque, para que no te detenga. O sea, eh, eh, la visión es un simbolismo de lo que Dios estaba haciendo con Satanás, pero no porque realmente Satanás lo tenía, lo tenía Dios atravesado por la cola, no. Sino es una forma de mostrarme a mí de que podía viajar, de que estuviera tranquilo, que él lo tenía detenido eh, para que no me pueda atacar, ni a perseguir, ni, ni, ni, a, ni a interponerse de estas cosas, entonces eh, eh, de una forma como Dios me estaba mostrando las cosas ahora como estaba Satanás en el sueño ese sueño era de Satanás no, ese sueño no era de ningún Satanás ese sueño me lo estaba mostrando Dios a mí para que yo entendiera según como yo estaba orando, para que yo entendiera lo que él me quería explicar entonces estas son cosas que, que, que yo quiero comunicarte, explicarte, para que tú entiendas un poquito de esto, eh, del mundo espiritual y el discernimiento, cómo funciona. Eh, entonces, tú puedes ver el sueño, puedes ver eh, eh, eh, ya nosotros hablamos de eso, de que cada demonio eh, está representado por un animal o sea, cuando tú ves los animales, ya tú sabes qué espíritu puede ser. Los colores, cada espíritu tiene su color. Entonces tú puedes, según el color de cada uno, tú vas a saber cuál es el color. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conocen los colores de los espíritus eh, en los sueños? tiene que mirar como cada espíritu tiene un santo que los representa en el mundo espiritual. O sea, los espíritus son espirituales, pertenecen al mundo espiritual, y ellos, eh, para relacionarse con la gente, muestran la imagen de una virgen o de un santo. De una virgen o de un santo. Entonces, un ejemplo, un ejemplo, eh, los colores de Santa Marta. Santa Marta tiene el color verde y rojo. Verde y rojo. Eh, eh, el gauchito gil. Tiene el color rosado y azul. El divino niño. Tiene el color rosado. Yemayá. Ya dijimos que tiene el color azul. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. O sea, cada... Eh, eh, Yemayá es un espíritu, pero él se relaciona con la gente a través de eh, la Virgen de regla. Entonces la gente ve la Virgen y dice ¡Ay, eso es la Virgen! ¡Eso es Dios! ¡Ay, Virgencita, Virgencita! O sea, esa es la imagen de ella para relacionarse con la gente. Pero realmente en el mundo espiritual no está ninguna Virgen. Esta es Yemayá. Eh, para, para para darte un ejemplo, ¿no? para darte un ejemplo de esto, así como como les dije ahorita, así. Eh, entonces la gente comete el error de, de, de estar adorando adorando santos y no sabe que los santos son simplemente la muestra de relaciones públicas que tiene un espíritu. Eh, y así sucesivamente entonces usted me va a decir a mí usted me va a decir a mí pastor yo soñé con una serpiente una serpiente de dos colores o de tres colores o sea como una coral de tres colores tenía color verde rojo y blanco pastor esa serpiente qué es qué es es la Virgen de Santa Marta la Virgen de Santa Marta eh, y tú puedes decir soñé con una coral porque tenía tres colores este, eh, eh, entonces esa serpiente realmente es un espíritu y que sus relaciones públicas con la gente es Santa Marta pero realmente es un espíritu de dominio de dominio oiga ¿vale? esto es un espíritu de dominio eh, esto es para que tú más o menos sepas cómo es este asunto que la gente a veces no no ni lo sabe ni lo entiende ¿no? entonces voy a colocártelo por aquí para que tú tengas una idea estamos hablando de eh, eh, origen de los sueños. ¿Por qué sueñas unas cosas y por qué sueñas otras? ¿Por qué sueño unas cosas y por qué sueño otras? Entonces, mire, eh, ¿cuáles son los colores de Santa Marta? Santa Marta tiene color verde, rojo y blanco. Entonces, vas a soñar con la serpiente. Eh, eh, y dice, hay y dice, una serpiente de tres colores, es una coral ¿qué será eso? eso es, eso es Santa Marta yo, yo espero que tú vayas a, estés atendiendo estés entendiendo esto entonces dependiendo los colores eh, por ejemplo eh, la Virgen de Guadalupe por ejemplo viene de guadalupe tiene tres colores tiene verde tiene azul y tiene rosado entonces, tú vas a soñar con una con una serpiente de tres colores rosado azul y verde y tú dices eso qué será es guadalupe y aparece como una serpiente de tres colores igual entonces estas son cosas que yo quiero que tú eh, las conozcas las entiendas y sepa por qué serpientes, por qué hay serpientes eh, de un solo color, por qué hay serpiente de dos colores, por qué hay serpiente de tres colores. Es por eso, es por eso. Un ejemplo, mira, mira esto. Esta es, esta es Guadalupe. ¿no? Esta es Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene tres colores. Tiene el color verde, tiene el color rojo y tiene el color azul. Estos son los tres colores de este espíritu. Entonces, eh, tú dices, ay, pero ¿por qué soñas con esos colores? O sea, soñaste con esos colores porque ese es el color que representa en el mundo espiritual a ese espíritu. Entonces se van a presentar serpientes de esos colores, perros de esos colores, ¿verdad? En eh, animales, nuestro Dios, nuestro Dios, Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo aparece como un león. Eh, pastor, pero hay espíritus que también aparecen como un león en sueños. Sí, pero la diferencia es que cuando Jesús aparece, aparece defendiendo, aparece... Eh, persiguiendo a otros espíritus, eh, defendiéndote, ayudándote, guardándote, que es muy diferente eh, a un espíritu que te ataca, que te persigue, es muy diferente. El Espíritu Santo se te aparece en sueños como una paloma blanca. Y, y, y, ¿Pero por qué? El mundo espiritual es así: El mundo, los ángeles se te aparecen en sueños como águilas. Águilas representan ángeles ¿por qué? todo eso está en la palabra todo eso está en la palabra si tú miras las parábolas eh, en el antiguo testamento dice una higuera y viene un águila y esto y esto otro un águila para aquí, un águila para allá se sí representan ángeles entonces los animales eh, son utilizados mucho para representar el mundo espiritual Ok. Bueno. Eh, oye, hablando y hablando y hablando, y llevamos ya una hora hablando aquí. Una hora. No hemos descansado hablando y hablando. Ok. Vamos a darle gracias a nuestra hermana Dayana, eh, que nos da una ofrenda. Gracias, Dayana. Eh, eh, gracias por tu ofrenda. Ella manda un sueño. Hoy no estamos interpretando sueño, mi querida Dayana. Dice: He soñado recogiendo frutos verdes y se los daba a otras personas. Sí, eso, eso son bendiciones. Son bendiciones que te llegan y que Dios está pidiendo de que así como Dios te bendice, bendigas a otras personas. Eso es recoger frutos, pero no son para ti, sino para bendecir a otros. Eso es bendecida para bendecir. Ok. Eh, vamos a ofrendar. Vamos a tiempo para ofrendar. Vamos a dar, si usted ha aprendido, si a usted le gusta, le gusta oírme hablar, porque me, se pone a escucharme hablar, todas estas cosas, del mundo espiritual, usted se goza, a usted le encanta escucharme hablar, te gusta eh, te gusta aprender, te gusta saber de todas estas cosas eh, eh, entonces eh, vamos a ofrendar, a darle gracias a Dios vamos a dar de gratitud a lo que hemos aprendido en el día de hoy. Mucha gente aquí preguntando sueños, pero hoy no es, eh, hoy no es eh, interpretación de sueños. Bueno, vamos a ofrendar. ¿Cómo ofrendamos, pastor? ¿Cómo ofrendo? ¿Cómo hago para ofrendar? ¿Cómo se hace? Bueno, yo le voy a explicar aquí cómo se ofrenda. Eh, para ofrendar, eh, para hacer eh, donaciones aquí en vivo, tiene que ser con tarjetas de crédito, ¿no? Con tarjetas débito no se puede. Tienen que ser tarjetas de crédito. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a explicarle aquí. El primer paso, usted le da clic aquí en el chat, en la parte de abajo del chat donde está el signo de pesos en la parte de abajo del chat. Ahí le muestro, usted le da clic allí, ahí, tan, le da clic allí y le salen tres opciones. Yo le sugiero la parte de arriba, ¿no? La que estoy señalando ahí con la flechita. Usted le da clic allí y le salen eh, estos muñequitos, estos stickers y cada sticker tiene una ofrenda eh, abajo, según el color el color azul, después viene el verde, después viene el color amarillo, después viene el color naranja y por último el color rojo, que es el color de los de 100, de 100 dólares o 100 pesos o depende de la moneda de donde, del país donde sea usted. Usted coge uno allí, mire, así se ve cuando usted da la ofrenda, lo escoge, vamos a escoger otro, este de 100 y sale allí, eh, vamos a coger otro aquí, este de 40, y así sale el muñequito aquí en la ofrenda. Cualquiera, cualquiera de esos usted puede escoger, aquí está otro, vamos a coger uno de 100, para darle más o menos el ejemplo, este es uno amarillo, de 20, vamos a coger, vamos a coger uno de este, uno, uno, uno rojo, esos de 100, la ofrenda más grande, vamos a buscarlo por aquí, eh, vamos a buscarlo por acá, pero es allí, este, vamos a darle a este, tan ahí está, dice 100, entonces usted dice donde dice enviar por 100, le da clic y le sale para colocar el número de la tarjeta, aquí coloca el número de la tarjeta, ¿cuál es el número de la tarjeta? este que está aquí, eh, recuerde que es tarjeta de crédito estos 16 números que están aquí. Después le pide el mes y el año. Usted coloca ahí eh, eh, estos cuatro numeritos que le aparecen allí, que es el mes y el año. Usted se los coloca allí. Después le pide el CBC, que a veces la gente no sabe qué es el CBC. Son estos tres números que están de la parte de atrás de la tarjeta. Usted lo voltea y le sale. Aquí coloca la dirección suya para hacerle la factura y por último le da aquí comprar, es así de sencillo, le da comprar y ya le sale la ofrenda aquí en vivo y en directo. Eh, eh, para mí es sencillo, ¿no? Pues pienso que es sencillo, le damos gracias a Díaz Elo que nos envía su ofrenda, que Dios te bendiga mucho, también a Cindy, a Cindy que nos bendice con su ofrenda, también le damos gracias a Mati, allá en México, que también nos bendice con su ofrenda. que su ofrenda allí, vamos a ofrendar, vamos a darle para el Señor. Pastor, yo no, eh, yo no tengo tarjeta y yo quiero ofrendar, entonces usted no tiene tarjeta y usted quiere ofrendar, entonces... Escríbanos a nuestro WhatsApp y eh, con mucho gusto nosotros entonces le vamos a decir cómo usted puede ofrendar, así que no se preocupe. Eh, eh, anote por allí nuestro número de WhatsApp, que es este que está aquí, y usted eh, lo guarda, guárdelo ahí en, en, en, en sus contactos. Y nos escribe, nos pregunta, pastor, ¿cómo hacemos para ofrendar? Y con mucho gusto le explicamos. También los hermanos que son de Colombia. También pueden ofrendar eh, con sus aplicaciones de su banco. Ustedes pueden ofrendar los hermanos de Colombia. Eh, Como pastor, los de Colombia. Eh, Vamos a explicarle aquí cómo usted lo puede hacer. Este Ban Colombia, aquí está el número de cuenta de bancolombia Colombia para los hermanos que son de nuestro querido país de Colombia. También hay otra aplicación que es la aplicación de Nequi, aquí en Colombia, ¿no? acá en Colombia, que es muy conocido, muy popular. Usted también la puede utilizar para enviar ofrendas para nuestro ministerio. Aquí se la voy a colocar, la aplicación de NECI, para que usted sepa cuál es para utilizar para ofrendas. También ahí en el chat, en la parte de arriba, está, eh, está Paypal. En el chat, en la parte de arriba, hay un mensaje que está en azul. Ahí está eh, el enlace para dar por PayPal, aquellos que tienen cuenta de PayPal. Ok, ok, mis queridos, mis queridos hermanos, y agradecidos, ¿no? Agradecido con ustedes por, por todo lo que nos dan, por todas las bendiciones que nos dan, por toda la forma como nos apoyan. Giselle Andrade de allá de Panamá, Giselle, bendiciones, gracias, que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga tus finanzas. Ok, espero que hayan sido edificados, que hayan aprendido eh, cositas allí que de pronto no la tenían clara cuando soñaban, estamos hablando de los misterios, de los sueños, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, que el Señor les bendiga mucho a todos ustedes. Les envío un abrazo muy fuerte. Bendiciones.